El primer efecto de la discusión de la Convención fue en relación al artículo 19 y 20 y la articulación entre ambos y la posición que tomaba la Argentina en relación a la preeminencia de la OMC eh, o de la Convención en el contexto de la aplicación de ambas, <coughs> lo cual motivó incluso una retractación de la posición argentina en el momento de la discusión eh, porque la posición originaria de negociador negociadora argentina era aceptar la propuesta de la preeminencia del, del artículo 20, lo cual implicaba el reconocimiento de la OMC por sobre la articulación de la convención, y esa posición fue revisada por el gobierno argentino y así se hizo saber antes de ratificarlo, o mejor dicho, antes de la firma. Eh, con lo cual ya la sola discusión eh, trajo algún tipo de consecuencia, recuerdo en el seno de la Confederación Sindical de Trabajadores de Medios, el tema se discutió, se elevó una ponencia por parte de miembros del, de la confederación que participaban también de la rama argentina de la coalición por la diversidad cultural. Eh, eso se hizo llegar a la Secretaría de Cultura y se actuó en consecuencia vía Cancillería en las condiciones que decía. Eh, luego la convención fue tomada particularmente en cuenta y ha sido citada, eh, y ahora explico cómo, en el texto de la nueva ley argentina de servicios de comunicación audiovisual. <coughs> la ley, eh, si uno lo mira con un corte longitudinal, tiene eh, algo así como si fueran tres capas. Una es el texto propio de la ley, otras son la, los nombres de las personas que tomaron parte en 39 foros que se hicieron para discutir la propuesta de proyecto. Y la capa del medio, o la, la franja del medio, son notas de derecho comparado y recomendaciones del Sistema Internacional de Derechos Humanos u otras este, reglas aplicables. Una de ellas es la Convención de 2005, que está tomada como fuente legislativa directa y precisa en el contexto de la ley y la ratificación de la Convención implica eh, asimismo una preeminencia de los tratados internacionales por sobre las leyes argentinas en caso de incompatibilidad. Ese es un efecto bien concreto, una norma que ha cambiado tantas cosas en la Argentina y que aún se espera que siga dando resultados y más, más modificaciones. Eh, ...toma la Convención como una fuente de interpretación... ...en el mismo sentido que la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual... ...le dio la preeminencia a la Convención del 2005 por sobre la OMC. No de modo directo, sino de modo indirecto por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual... ...así como la Convención de UNESCO de Protección al Artista... ...tiene una ley que la ratifica y, y reglas que la pone en práctica han aparecido sí instancias de protección concreta en términos de cuotas de pantalla, de servicio informativo propio, de multiplicación de voces, eh, todas ellas con vistas a otras reglas no legales sino reglamentarias como el armado del banco de contenidos audiovisuales o el árbol de contenidos audiovisuales que son dos figuras que con financiamiento previsto en la ley de servicios de comunicación audiovisual y otros eh, ajenos eh, han tomado en cuenta los aspectos de diversidad cultural en la promoción de las emisoras de pueblos originarios como una instancia de derecho público no de derecho privado también va en términos del reconocimiento de ese sector como eh, una expresión cultural específica insisto con reglas privilegiadas respecto de las entidades privadas del mismo modo que las expresiones regionales o locales eh, ...en términos de cuota y en términos incluso de reconocimiento como lenguas y no como dialectos... ...en el marco de la ley son otras muestras cabales de, este, de esta comprensión. Hago un énfasis con esto, las regulaciones de idioma en Argentina venían eh, atadas a eh, idioma oficial castellano... ...y en la época de los militares, en la dictadura, era con privación de cualquier modismo o expresión regional se hablaba de castellano neutro como si tal cosa existiera eh, ya en democracia esa prohibición de inflexiones locales y modos y tonos eh, fue relajada, de hecho a los locutores ya son, no se les exigía más el castellano neutro pero en la nueva ley lo que hay es un impulso distinto no se habla de, lenguas, de lengua castellana neutra y otros dialectos, sino que todos están siendo considerados como lenguas en igualdad de condiciones sin necesidad de permisos especiales para la la emisión. Estas son algunas de las posibilidades. En el marco del cine también existen otras reglas eh, y hay producciones específicas que tienden a mostrar diversidades de sectores o de lenguajes. Bueno, un poco venía explicado de la mano de, de la ley de servicios de comunicación, pero no solo, también en materia de cine o en materia de promoción de contenidos eh, sobre base internet, que también están habiendo propuestas concretas de impulso y desarrollo y de financiamiento para contenidos sobre internet. Eso desde el punto de vista, digamos, como de base. En, en términos no tan de, de estructura legal o de medidas políticas, la conexión casi aparece como, como obvia, el lenguaje audiovisual, eh, aunque falta todavía para una completa alfabetización digital, en el contexto de planes como conectar igualdad, eh, como el desarrollo de los medios públicos, como el desarrollo de los medios del sector social que tienen un tercio del espectro radioeléctrico reservado en el contexto de la ley, es casi forzoso pensar uno de, de la mano del otro. De hecho, cuando se discutía... ...en el 2009, la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual... ...la idea era establecer, como dicen los relatores de libertad de expresión... ...una plataforma legal para la promoción de la diversidad del pluralismo. Y, bueno, la propia ley define el ámbito audiovisual como, como el crisol... ...en el cual caben las, las, las medidas de protección y de promoción a la, a la diversidad. Con lo cual tiene un grado de emparentamiento, yo diría, indisoluble... La propia, el propio mandato desde el año 2001 de para qué sirven estas regulaciones es para promover la diversidad lo dicen los, los relatores hace ya más de una década hay varios países no solo Argentina han ido tomando esta línea de trabajo y el concepto de la definición de diversidad ya ha superado digamos las, las puertas de la academia Digo, ya es algo que se discute en, en, en planos más de discurso político incluso Bueno, también casi por definición el más grave problema eh, que afecta a la diversidad es la concentración. No solo la concentración de la propiedad, que es un problema muy serio y muy grave y muy difícil de, de solucionar, porque la mayoría de las reglas, si se plantean salir de este proceso, lo hacen hacia adelante, hay pocas reglas, aun cuando la UNESCO recomienda en su documento de medidas para la promoción de diversidad y pluralismo del 2008, en el documento de los indicadores, propone reglas que, tengan a, que tiendan a reparar incluso situaciones consolidadas, eh, la concentración es casi por definición el problema en términos de propiedad. Otro aspecto complejo que atenta contra la diversidad es la concentración para los derechos de exhibición. La generación de eh, instancias de monopolio o cuasi monopolio o abusos de posiciones dominantes en los derechos de exhibición generan a la vez concentración de mmm, pauta publicitaria o de financiamientos que hacen mucho más complejo incluso abrir la ventana en condiciones de accesibilidad general o universal a productos que apunten a procesos de diversidad cultural. Lo mismo pasa en la industrial cine en función de la apertura a nuevas pantallas o la, el dominio sobre las salas cinematográficas como, como soporte. Eh, entonces yo diría básicamente es la concentración de la propiedad y la concentración de los derechos de exhibición y lo que va atado con ello en términos de dónde va a parar el financiamiento eh, sobre todo el publicitario, pero no solo, a la hora de establecer estos estándares. Quiero decir con ello, si las reglas de apoyo a la industria audiovisual no tienen también mecanismos de concentración de financiamiento, es una rueda sin fin. Eh, por ejemplo, dónde van a parar los, los fondos de fomento cinematográficos implica un debate en esa línea sobre si un país tiende a generar un, una mayor oferta de producción audiovisual en cinematografía promoviendo el estreno de 114 películas por año eh, con fondos limitados como siempre pasa en la economía es difícil pensar que al mismo tiempo se va a financiar un tanque que puede ir a competir a Hollywood pero esta es la tensión que existe entre qué se hace con el financiamiento como una cuestión que va de la mano eh, de de la propiedad o de la concentración de los derechos de exhibición solamente por dar un caso bien argentino existe lo que se llama la publicidad no tradicional la inserción de publicidades no tradicionales en un producto eh, masivo de televisión por ejemplo lo que genera además es de financiamiento de la industria publicitaria como eh, una estética distinta que, el, que la obra de ficción eh, pero que implica una industria de contenidos y al mismo tiempo desfinancia las emisoras que viven de la publicidad, es decir televisión abierta básicamente, también con la radio, pero el ejemplo tiende a la televisión en el interior del país porque ese dinero, más allá de las afectaciones estéticas que hacen lo que se llama el emplazamiento de productos en, en terminología española eh, lo que genera es el desfinanciamiento de los canales que funcionan en el interior del país porque la publicidad no va para la pauta o a la tanda, sino que va a parar al interior del programa, y eso en, en este marco también lo que hace es generar concentración de, de fondos. Ahora yo soy un convencido de las reglas de las buenas prácticas, no sabía existía tal cosa como bancos o catálogos. Eh, para trabajos que he hecho con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, una de ellas fue un, rele un relevamiento de buenas prácticas regulatorias En términos de eh, varias cosas diversidad, pluralismo, bases sobre las cuales existían los medios comunitarios Y mecanismos de establecimiento de autoridades regulatorias, por ejemplo Insisto, no sabía existía tal cosa Mi trabajo en muchas organizaciones tiene que ver con la consultoría de derecho comparado Lo cual incluye las llamadas buenas prácticas eh, me parecería bien, digo, el modelo argentino de plantear que existían cosas con debido fundamento que no solamente estaban en la cabeza de algunos universitarios, sino que cuando se propuso un modelo regulatorio estaban los ejemplos de dónde se eh, establecían. Y a veces tenía, la mayoría de las veces tenía que ver con modelos regulatorios que no habían sido suficientemente explorados más allá del discurso uno encontraba que, por ejemplo, reglas de la Unión Europea, reglas canadienses, reglas norteamericanas, servían de base a un modelo mucho más democrático de medios en el sector audiovisual, insisto, en propiedad, financiamiento y derechos de, del público, como les llamamos nosotros, que tenían que ver con obligaciones de los medios que estaban fundados en buenas prácticas regulatorias. No en, no en buenas prácticas en el sentido de las solas actividades privadas que constituyen costumbres, sino de, insisto, prácticas de los organismos regulatorios o de los eh, parlamentos de cada uno de los países. Y ese estándar sirvió para que lo que quedara concentrado a la hora de discusión de la ley era si había o no derechos afectados, no si estaba bien o mal regulado, o bien o mal planteado, o si había fundamentos. Y por supuesto, si uno hace una buena ley eh, en términos de democratizar el espectro, o de democratizar la cantidad de voces que existen y de universalizar el derecho a la comunicación, hay intereses afectados. Es muy lineal. Si había un lugar donde hay monopolios y uno se plantea un estándar de reserva de frecuencias para sin fin de lucro y mayor presencia de medios públicos, indefectiblemente quien era monopólico resulta afectado. Lo que se debería discutir luego de ello es si hay medidas razonables que tiendan a disminuir la presión de los grupos que tienen posición dominante. Y eso, indefectiblemente, se basa en tomar buenos modelos que existen.